Hola, mi nombre es Alberto Noa Beltrán, nacido en la ciudad de Quibdó, Chocó. Tengo 18 años, mis hobbies son ir al cine con mi abuela, salir a pasear a mi perra y comer chontaduro con borojó. Soy universitario en tercer semestre de psicología, tengo una perra y una rata. Soy el hijo menor de mi familia, en semana estudio y entreno en gimnasia y los fines de semana salgo de rumba al pueblo.